El estadio Atanasio Girardot En la misma frecuencia 9-10 Pues bien Tuvimos el fin de semana de fútbol Acaba de jugar el Atlético Nacional Empata con el Junior de Barranquilla En condición de visitante 0 por 0. Ya vamos a hablar de lo que ha sido La presentación del equipo Atlético Nacional eh, Resultado de Independiente Medellín Anoche pues Cuatro goles a 0. Una goleada donde reapareció, el, no reapareció El señor Germán Ezequiel Cano marcó un hat-trick, tres goles la noche anterior Ricaute, brillante la noche de Germán Ezequiel Cano En el triunfo del Deportivo Independiente Medellín El envigado fútbol empató con el Huila Y el Río Negro cayó un gol por cero, imagínense Río Negro fue, cayó un gol por cero frente al equipo del Unión Magdalena bueno, de estos temas vamos a estar hablando en algunos momentos acá en el Superdebate. Por ahora quiero invitar para que marquen nuestras líneas telefónicas, el 232-4604 y el 018 051 -5015. Y aquí vamos a estar presentando los premios que vamos a entregar esta noche entre las personas que llamen hinchas de Nacional y Medellín. Así que marcar la línea porque aquí está la mesa de premios, camiseta de Medellín una de Nacional gorras, en fin, tenemos todo lo que usted ve en esta vitrina gorras y camisetas para los hinchas de Nacional, para los hinchas de Medellín que esta noche se comuniquen repito la línea 232 46 04 -8 15 y tenemos una pregunta que es la de Rafael Pensando en Grande y monitoreando el chat interactuando con todos los cibernautas a esta hora y nos tiene la pregunta que deben de responder los televidentes. Es un gusto presentarles a Don Elkin Labo. Buenas noches, Don Elkin. Hola, Don Rafa Gol, muy buenas noches. El saludo muy cordial para usted, para mis compañeros, televidentes, internautas. Este es el súper debate con los temas polémicos del día. La pregunta de Pensando en Grande con Rafa Gol. Se le ha hecho un homenaje por parte de la directiva de Independiente Medellín, David González. Porque ha llegado en el fútbol profesional a cuántos partidos, señoras y señores? Claro que algunos dicen que llegó a 13 más, otros dicen que 5 más de los que se le rindió un homenaje, pero una gran cantidad de partidos ha jugado David González. En el Medellín acumula 350 partidos y en el fútbol colombiano e internacional un poco más. Ahí está la pregunta de Pensando en Grande con Rafa Gol. Y a propósito de Independiente Medellín, ganó Gusto Goleo y ojalá clasifique, porque lo que mostró ayer Independiente Medellín denota que hay buenos jugadores, hay una nómina suficiente, no solamente para entrar en los ocho, sino para volver a pelear el título del fútbol colombiano. Muy curioso, salió Zambrano y el equipo mejoró, y con esto no estoy señalando al técnico de Independiente Medellín, pero sí vi otra actitud en el equipo rojo de Antioquia, y puede que en una semana un nuevo técnico, Ricardo Calle, que era asistente de Zambrano, ...y ahora técnico, pues eh, no ponga su sello... ...pero lo puso en algunas situaciones... ...como darle oportunidad a juveniles... ...que marcaron la diferencia y jugaron sin miedo... ...como el caso de Tegüey. ...el caso de Germán Ezequiel Cano, ...que los jugadores le decían... ...bueno, usted es el goleador, pero ¿cuándo va a hacer tres goles? ...los hizo el día de ayer, señoras y señores... ...independiente del rival... ...que tiene buenos nombres como jugadores... ...pero en el terreno de juego... ...fue muy superior independiente Medellín... ...y Atlético Nacional me parece jugó bien... Buen partido de Nacional, sobre todo en defensa. Es que una cosa es con Boca Negra y otra sin Boca Negra, que vuelve a la nómina de Nacional y como defensor central marca una diferencia enorme. No fue un partido de muchas opciones, pero las mejores las tuvo Atlético Nacional, aunque al final Piedradita desperdicia una opción para el Junior de Barranquilla, muy superior. En el trámite Atlético Nacional, pocas opciones, pero lo importante aquí es que ese punto le sirve a Nacional. Me llama la atención que Nacional, así no le haya ganado a millonarios, a Junior y a Medellín equipos grandes, se motiva viendo camisetas grandes. ¿Qué pasará ahí? Señoras y señores, este es el súper debate con los temas polémicos del día. Muy bien, don Elkin voz Y seguimos en el súper debate. Y a esta hora, pues, vamos a presentarles el debate ya.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 Patrocinios, mega eventos, derechos de televisión, publicidad En vallas electrónicas, en todos los partidos de fútbol Si usted quiera ver su publicidad Contáctenos, 444-6529 444-6529 Global Sport, líder en mercadeo deportivo Y también estamos con Seco Secortulzaz, Secortulzaz. Servicio colombiano de turismo Somos líderes en el mercado personal selecto Y capacitado para sus tours familiares y empresariales Para disfrutar de las mejores experiencias Días de sol Con los paisajes de Guatapé, Hacienda, Nápoles, Santa Fe de Antioquia Llámenos, llámenos 586 0708 Bueno, lamentamos que Don Luciano, Gustavo, eh, don Luciano González se queda, pues, sigue convaleciente, está en plena recuperación después de la operación. Eh, todavía no nos puede acompañar Ya hacemos votos para que próximamente pueda estar acá en el estudio. En radio lo hace, eh, nos acompaña en los programas de radio, sí lo está haciendo desde, desde la casa, pero eh, al programa todavía pues, no está en condiciones de venir pero le estamos saludando y orando por él y que Dios pues le, le ayude y pueda recuperarse lo más pronto posible para que nos pueda acompañar en este set. Don Luciano un abrazo. Pero vamos a hablar de Nacional porque Nacional jugó hoy pudo haber ganado el partido. bandera. La, la tuvo, la tuvo, la tuvo Duarte hoy para liquidar el partido. Pero lamentablemente se lo comió. Y Nacional sigue jugando como siempre. Con, jugando con siete, con ocho hombres, porque en la cancha hay hombres como Lucumí, que uno dice sus mejores actuaciones definitivamente son en Estados Felices, porque en Nacional no. Vladimir Hernández lo metieron en el segundo tiempo, eh, ya era iniciado el partido. Este otro jugador, eh, Candelo. Candelo, hombre. Candelo, el día que le hicieron... Eh, eh, la Secretaría de Movilidad lo detuvo y le hicieron la prueba del borracho Pedro el tipo salió, presentó excusas prometió que iba a jugar, que iba a mejorar y sí, lo hizo un partido pero nunca más volvió el partido de hoy, fatal o sea, hay jugadores que el Nacional no dice, ¿a qué juegan? bueno, pero, no sé, aquí están los analistas que ellos vean que esta noche le digan a la gente, hombre ¿por qué Nacional no pudo ganarle a Junior cuando en el segundo tiempo tuvo para ganarlo? Saludamos al Charrúa Andrés Cuello Núñez. Bienvenido. Buenas noches, Rafa. Aquí estamos con la causa del verde. Un atlético nacional que hoy empató en cero tanto por bando con el equipo de Junior, pero que se quedó con las ganas de traerse tres puntos. Y estuvo más cerca que el equipo de Junior. Pero la gran pregunta es, ¿dónde está el trabajo de Paulo Autori? No se ve. No. no ¿Dónde está veo. el trabajo, del de, proceso de Autori? La verdad, no se ve. Un equipo que... En el ataque ha dejado mucho que desear, pero que hoy sus mejores figuras, Boca Negra, Cuesta, Gómez y el arquero cuadrado. Porque hoy lo mejor de Nacional estuvo en el fondo y me desilusionó totalmente Omar Duarte. Hoy, la verdad, el gol que erra Omar Duarte... Es increíble. Primero, me cuando recibe la pelota. Ya sos ya sí, verde. Sí. sí, sí, me desilusionó otra? Es la verdad. Sin cuando, tocar apareció, cuando apareció, cuando apareció para sin rematar tocar ya verde. solito, eh. adentro del área, Omar Duarte con el arquero, en vez de seguir la jugada, lo primero que hace es mira al costado a ver si el niño lo habilita. Seguí adelante, muchachos. Pegale al arco, pero pegale bien, se le regaló al Uruguayo Viera. Es increíble lo que hizo Omar Duarte. Eso era gol por donde se lo mire. Y lo de Candelo, mamita querida, no se puede jugar tan mal. No se puede jugar tan mal. ¿Dónde está el proceso de Autori? Espero que los dirigentes de Nacional y el presidente de Nacional hayan visto el partido y con los mismos ojos que vimos absolutamente todos. ¿Este es un equipo de Nacional que va a jugar la Copa Sudamericana? Este es el equipo de Nacional que va a enfrentar el Clásico... A, así jugó tan mal Nacional, Llovía Nacional Nacional... Este agrupado. Es el equipo yo Nacional bien arropado, el analista, no bien. el que realmente sí. se conforma... ...el que se pone de brazos sí. cruzados y dice... ...no, no pasa nada, no pasa nada... ...dice, ah, le sacamos un punto a Junior en carácter revisitante... Dice, ...no, señor, señores... Se la tabla. Nacional, Nacional tuvo todo para ganar en el día de hoy... ...y desaprovechó... ...cuántas veces llegó al arco Junior que fue tan contundente... ...cuántas veces... ¿Cuántas veces llegó al arco? Poco y nada. Y Lucumí, y, mamita querida, no se ah, puede Ah, pero si no nada, llegó, ¿no? ¿por qué no, no llegó? No se puede Porque nada. Nacional le cerró sí, los espacios. espacios señor. Sinceramente, Ay. Nacional, reitero, escuchá lo que estoy diciendo. No, pero estás acabando estoy, con Autorizino. Escuchá sin... lo que estoy diciendo. La parte defensiva de Nacional sí, fue pensar. lo mejor. Boca Negra. Cuesta y Sebastián Gómez Entonces el proceso Autori Y en va el bien. segundo tiempo porque está proceso autori para el equipo de atrás para adelante está el Y en el segundo tiempo equipo. ¿para te, hay proceso, se pelini? qué? Sepelini jugó ¿Jugó Seppelini? ¿Qué eso? Sí, jugó Tocó siete veces la pelota Hizo seis pases del cartero Porque los conté Y uno en reversa como siempre Y le pregunto más. al hincha de Nacional A la dirigencia de Nacional Al presidente de Nacional Ustedes, ¿Ustedes vieron el partido de Aldo Leo Ramírez del día de hoy? No debió haber la arrancado, verdad, ni siquiera haber iniciado. Llega un momento en donde tiene la pelota en la media cancha y no sabe qué hacer con sí, la pelota, se la pisa Cepellini. y se cae. No, a ver, a ver, hay cosas no hay, que se caen de no Maduro. Quien. Y al indio no lo pone. No, no, y al indio no lo pone, no. ¿por qué? Porque, porque pone. pone a llorar, porque llora mucho. No, no, son cosas que no se puede entender. El, el, el, el que es optimista, el que le ve... Todo ok que vive en Disneylandia dice que se trajo un punto en carácter visitante. El que realmente ve el fútbol se da cuenta de que fue Con un 0 a 0 mentiroso, que, que Nacional no jugó Año. nada. Y que es preocupante para lo que se viene. No solamente por la Copa Sudamericana, sino que por el campeonato. Y ahora local. lo desilusiona a Duarte cuando sí. ha votado ah, sí. peores opciones. Sí. Y antes no lo desilusionaba sí. y hoy sí. Qué tan sí. curioso, ah, ¿no? Sí, porque tuvo la ocasión de gol que tuvo perfectamente le voy a traer a Duarte sí. titular? Sí. sí, sí. ¿No está de titular? Sí. Bueno, pero yo pedí a Duarte con barcos. Esa es la diferencia. Duarte solo es otra cosa. ¿Pedías a Duarte, bueno, y a Duarte no, No, no, no. ¿No le gustó Medellín? No. No? no, no, Medellín, Medellín sí Lo que pasa es que, ¿saben qué? Yo, eh, que Calle, si, si voy a decirle a, a, a la audiencia De que Medellín fue el super equipo por el, por el tanteo y por el goleo Le voy a mentir Porque Medellín no jugó contra nadie Es la verdad, Medellín jugó contra un equipo Que se presentó y nada más es, es La verdad, Bucaramanga fue un desastre Ni siquiera jugó Y fue contundente Medellín en las pero ocasiones que tuvo. Himno, La gran figura La gran figura fue Cano Ahora me van a decir que Ricaurte hizo un partidazo. Si el primer tiempo Messi sí. jugó con nueve. Sí. ¿Jugó con nueve? De acuerdo. Nueve. Porque ricaute nada. ¿Y cuál Pero fue muy el largo, otro que hermanito. no jugó nada? ¿Y cuál fue el otro que no jugó nada, Gustavo? ¿Cuál fue el otro? Era 9 en Medellín, 9 en Medellín. Para Gustavo, para Gustavo. No, Chavarria, Chavarria, Chavarria, el juvenil, ¿Para? la verdad no justificó su presencia. Puso Aparece el, en puso ese el segundo gol Ah, no pero eso eso eso es mérito. Eso el segundo gol y no justificó es la presencia de Chavarria. Eso es, es mérito, Arroyave, eso es mérito. Es un juvenil que mérito proceso bueno, con el Medellín. Eso es mérito de ah, un, ah, un jugador. Que se da cuenta de la cantidad de veces que roba la pelota. De tantas no. veces. Hay una jugada que se va solo por el lateral izquierdo y sale con pelota y todo afuera. Hay una jugada que quiere hacerla de personal él. Ni siquiera Messi bueno. se sacaba tres jugadores de una pelota sola. No, no, no, no. Hay cosas que no. Y eso que hizo él fue porque alguien le dijo, no, Chavarría, de primera. Y cuando hizo de primera apareció el gol de Cano. La gran figura Cano. quién o sea, le dijo a él de primera? No sé. Alguien le debe haber dicho. Permanece Ezequiel. debe haber sido. En la mesa de la polémica, en la mesa del debate, le damos la bienvenida a esta hora a don Gustavo Osorio Salazar. Ganó Independiente Medellín 4 a 0 al BUBUBU bu Caramanga contundentemente. Porque mire, Medellín jugaba bien 45 minutos, malos segundos tiempos. Malos primeros tiempos, bien segundos tiempos. Siempre regalaba un partido. No, anoche Medellín jugó los dos tiempos. Por lo menos tuvo algo y es que empezó ganando el partido con gol de Camerino y eso desestabiliza al rival, termina el primer tiempo 2 0 y el segundo iden a los 3 minutos llega y le da el estartazo final no jugó, ¿no? y no pudo levantarse. Bucaramanga ah. con grandes jugadores oh, que trae buenos jugadores. A mí se sí Bucaramanga con unos jugadores me gusta, pero bueno, Medellín lo superó. Don Gustavo Osorio, bienvenido al debate, a ver. Hola, Rafa. Le doy gracias a Dios por todo, acabo de escuchar el mar de contradicciones más grande en mi vida. Bien. Primero, Autori no ha, no ha hecho nada, no ha podido con ese equipo, pero Junior nunca le llegó. Ah, si no le llegó Junior a, a Nacional, ¿por qué no le llegó? Nacional hoy fue un equipo ordenado, ordenado, y por estar bien agrupado en defensa, le cerró los espacios a Junior Porque Junior, mire que llegaba Hasta el área chica Y se encontraba con un frontón Que se llamaba Atlético Nacional No sé qué partido transmitiste Vos narraste el partido y parece que fue? no lo narrado. Que hubieras narrado Parece que hubieras clavado la cabeza Parece que hubieras oh. clavado la cabeza como el avestruz Porque yo ver, vi otro partido Yo vi otro partido Eso fue lo mejor de Nacional Qué pena con vos, pero yo vi otro partido Y hablando del de proceso de Autori ¿Sabe una cosa? Autori está, mire, los equipos cómo se arman, de atrás hacia adelante, y él ha logrado el equilibrio en el torneo pasado no estaban mire, en el torneo pasado no estaban los señores Rovira y Sebastián Gómez o estaban, ahora él les ha dado continuidad, más la extrema defensa en, en donde también se la jugó con Boca Negra. Con Boca Negra como zaguero central y hoy Boca Negra para mí fue la figura de Atlético Nacional. Yo sé por así, que, así que yo no sé, que le falte gol y que hoy Omar Duarte se tragó un, un balón que ¿Balón? era de gol más grande gol? que más grande que el río Magdalena, sí. pero pero ahí estuvo. Yo sé por dónde Pero ahí estuvo. No. Ojo, ojo, ese empate, ese empate lo deja vivo a Nacional. Claro. Porque hoy, porque hoy Nacional jugó con la otra. Nacional jugó con la presión de Junior, que nunca lo dijiste. Porque hoy Junior tenía que ganar sí o sí después de la mala Copa Libertadores, porque está imponiendo un Problema antirécord por encima del paso. Problema de Junior, jugó muy mal. Cuatro partidos, cero goles, cero puntos, es increíble. Pero hoy era el partido que tenía que ganar, pero esa presión hizo que Junior no se viera en la cancha, pero no se vio porque Nacional estaba bien en defensa y otra cosa, hizo Nacional un equipo bien corto, bien corto, porque esos volantes de contención estaban pegados a los zagueros centrales, voy a lo que me interesa, bienvenido Medellín de... Sí, porque lo veo no, no, más preocupado Nacional que no, yo, no, no, que yo no, yo, Ahora, ese, no, bienvenido. entré a analizar a de... el part... dejó claro ante los televidentes entré a analizar el partido Nacional porque el señor que entró a analizarlo, que se puso la camiseta verde hoy el guante, mmm, se puso todo, el todo arrevesado si, sí, se puso el guante oh, yeah. nomás, por ponerse el guante y, y, y hablar en contravía. Todo diferente a lo que vimos, dos. Lo calificó con dos. Vea, sí, ah, claro acá, que caigo en cuenta de una cosa. Cuando él llego a Medellín me y lo recibimos acá, en el aeropuerto, me, me acuerdo, con el, aeropuerto, me acuerdo con el gordo Yo le dije, ¿vos de quién sos hincha? Yo soy hincha de Nacional. Y yo, hincha de Nacional. Sí, de Nacional de Montevideo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué <risa> quieres sí. que vea, te pero diga? Vea, vea. Vea, vea. Le voy a decir, en gracia de discusión, mire. El técnico Actori hace mucho rato organizó el equipo. Claro. A la mitad del campo con Rovira sí, y Sebastián sí. Gómez. Ahí paró. Le quedó pendiente a un hombro, Hoy no jugó porque estaba que, dijimos, que era barco. Pero de ahí en adelante no ha podido ni con Vladimir, no ha podido, ni con, Vladimir, no podido. Ni con el de Sado Felices. ¿Cómo se es que Lucumí. llama? Lucumí. Lucumí. Lucumí no ha podido. Con Candelo. Con, con Candelo pero, no ha Rafa, podido. No ha fue podido. La parte sí. que no Esos vea, muchachos no fue la no vea, han vea, y de, de Medellín. Fue no, sino, pero voy al tema del Medellín, charrua. Voy al tema del Medellín. No estoy lanzando campanas al vuelo y el hincha que hoy lance campanas al vuelo también creo que está sí. en contravía porque este es un partido, ojo, Bucaramanga venía hasta de golear algunos equipos y hoy y anoche se encontró con un equipo que le manejó los espacios, que le manejó los ritmos. Tener razón, contra el Barcelona de España ser es Bucaramanga. No, razón? es que... A, al que le pongan a uno hay que ganarle, Pani, al, al que le pongan a uno enfrente. Pero mire, Medellín partió de que tiene pasador. un goleador y ese goleador se mandó tres goles en el juego. Así no que, contra nadie. Así que Medellín hizo, Medellín hizo la tarea. Medellín hizo la tarea. ¿Y en qué ganó Medellín con relación a los partidos anteriores? Que Medellín fue un poco, no mucho. Un poco, para que Ricardo Calle no vaya a Carpecho. Un poco más agresivo en la recuperación de la pelota y un poco en presión. No es que presionó demasiado. Y Bucaramanga. Estaba tan ido del partido que con un poquito apenas de presión, un poquito apenas de mejoría, le alcanzó a Medellín para clavarle cuatro goles y pudieron haber sido más, porque ¿Cuándo? No, ¿Cuándo? No, no había nunca sí, no había rival, no ¿Nunca? había rival en la cancha. Pero a esos rivales hay que ganarle. Ahora, le digo una cosa a Ricardito, hermano, si yo voy ganando como 3 o 4 a 0, qué partido voy a cerrar, hermano? Mete, tenías que meter arboleda. ¿Qué partido voy a cerrar? Sigo manejando para hacer más goles, porque esto aquí se va a definir por goles. Y Medellín, en el transcurso de la liga, siempre estuvo en menos en cuanto a la diferencia de goles. Bueno. Seguimos en la mesa del debate de la polémica. Le damos la bienvenida a don Augusto Veloz. Hola, Rafa Gol. El cirujano del comentario. Mire ese, ese guante, mire el color, mire sí, ese color. Sí, el líder, líder del campeonato. De ¿Ah? ya a Patriotas, ¿no? De Vicente. Perfecto, ok. Ah, ahora te tiras de mi. Mr. Villar, Mr. Villar. Bueno, te sirve? Eh, pero antes de hablar de Nacional, me dieron dos cositas. El presidente Duque ha hablado hoy y dice que vuelve a ratificar excesión de impuestos a favor de Colombia para la Copa América el próximo año. Así pues que entonces esto va a fortalecer a que nos den la final de la Copa América el Próximo año Rafa ...a la selección aquí en Colombia... ...no en Argentina, sino a la final en Colombia... ...aunque se haga en los dos países... ...y segundo, ha dicho que ha, hoy, ha, ha dicho, ha dicho hoy el, el doctor Duque... ...que ha hablado con Gianni Infantino... ...el presidente de la FIFA... ...y que va a pedir para el 2023... ...el Campeonato Mundial de Fútbol Femenino... ...en nuestro país... ...que 1.500 millones de televidentes del mundo... ...estarían observando los partidos en Colombia... ...y eso es una super promoción... ...para nuestro país... ...bueno, eh, Nacional... Junior, Junior Nacional, mucho tilín, tilín y poco de paletas, pocas exigencias hacia los arqueros, hay que decirlo, partido medio aburridón. Primer tiempo para Junior, segundo tiempo para Nacional. Nacional aprovechó el desgaste del Junior de Copa Libertadores de América, la desazón. La, eh, la, la, forma, la, la moral por el suelo, después de ser goleado en territorio brasilero, llegó fundido el equipo y en el segundo tiempo demostró eh, que yo no tenía fuerzas. El Junior de Barranquilla y Nacional aprovechó ¿Te ese tema para acercarse, para acercarse a la portería de Viena. Y sobre. Eh, ah, bueno, he hablado con el presidente Rafa del Atlético Nacional hace poquito. Le pregunté sobre el TAS, porque cuando estaba en Bogotá me dijeron que el TAS va a estar hasta eh, dentro de seis meses en Lausana, Suiza. La determinación. Pero llegué a que me dijeron que no, que en Lima van a tomar una determinación mucho más rápida. Y él me ha dicho, el presidente del Nacional, cuando hay Pérez que en Lima se van a encontrar los dos representantes, el de Cortulúay Nacional, pero no, el tan no va a tomar ninguna determinación. Van a aprovechar que están los dos equipos en este continente, pero que en Lima dentro de 15 días no se va a tomar ninguna de determinación. De Lima ya lo habíamos dicho. No, sí, no se va a tomar a ninguna veces. determinación, porque se había dicho que se va a tomar una determinación y eso se, hacer, se va a definir en Lima consenso, sobre en Medellín. A ver si llegar 500, a 500 partidos de David González eh, como arquero profesional eh, Germán Cano, pues eh, 15 goles en la liga, 104 en el Medellín Y Medellín, Rafa, la delantera más goleadora hoy por hoy en el campeonato colombiano Pero por supuesto con un desequilibrio en la zona defensiva y la zona de recuperación Que hasta ahora se está cuajando ¿En qué puesto está Suelto, Medellín? agresivo, mostrando buen fútbol en Medellín pero la sorpresa, la, ayer fue antes de la rueda de prensa, ¿no? cuando le preguntamos a Lenín Maturán, a Lenín si ¿sí qué ha cambiado el Medellín, dijo, nosotros ahora estamos modificando la estructura del Medellín. En la práctica, durante la semana, le estamos metiendo más espacio reducido y más intensidad en la marca, en la presión. Entonces le dije, ¿por qué no le dieron esa idea a Zambrano? Dice, porque no nos paró bolas, nos dio a entender, me dio a entender. Y esa misma pregunta le dice Ricardo Calle, el técnico del Medellín en la rueda de prensa. Dice, ese es otro gusto, él tenía un gusto, nosotros tenemos otro gusto, pero hombre, Ricardo... Si sí, sí, ese es beneficioso para Medellín Si eso era beneficioso como se mostró ayer para Medellín Cambiendo, Cambiando el, el juego largo del Medellín de Zambrano Por el juego corto, por tenencia de pelota Con posibilidades de más gol ¿Por qué no se le convencieron a Zambrano? Ahí viene la pregunta Rafa Se dejó pasar mucho tiempo Y ojalá no sea tarde para Medellín Frente a un muy pésimo equipo del Bucaramanga Gracias, cirujano Bueno, saludamos a ahora a Juan Diego Arroyave lo vi polemizando aquí con los muchachos, ¿qué partido vio usted? ¿Qué partido vimos todos, don Rafa Gol. No, Saludo especial para usted, para todos los televidentes. A ver, empiezo por el primer partido que vimos, el de ayer el Independiente Medellín, que me parece que deja eh, en el hincha una esperanza después de haber visto el juego que presentó el equipo con jugadores jóvenes que dieron una, una posibilidad ahí de luchar por lo que falta un terreno bastante tortuoso que le queda aquí en adelante para el equipo rojo, pero que le toca ganar todo, y Vista la Barcelona, sumatoria ¿no? de puntos es importante para poder llegar a ese objetivo de los ocho calificados, que Ricardo Calle, que, que, que el profesor Maturana el que está ahí asesorando a Ricardo Calle, puede estar haciendo una modificación del equipo, pues bueno, eh, esperemos que con lo que hay funcione, me parece que Medellín es muy buen equipo, y creo que en ese, en ese, estar en esos lugares es injusto para una institución que ha luchado bastante y que se ha invertido y que tiene al goleador del fútbol colombiano como es Germán Ezequiel Cano vuelve otra vez a ser ese ídolo ese, equipo, ese jugador de equipo jugador líder y que en asocio con los jóvenes Marulanda por derecha primer gol del partido centro a Germán Ezequiel Cano segundo gol del partido Echavarría que no aportó disque nada en el compromiso centro ...y Gol de Jemárez el Cano... ...asesorado de los juveniles... ...de qué inversión Fretan estás hablando... ...de la decisión de Alejandro Barbaro... ...sigo... ...en el partido frente a Bucaramanga... ...justificando a don Raúl Giraldo... ...que ayer dijo que va a quedar calla hasta el fin de año... ...y sabes, que, es que se va a acercar a los caravillos... Uruguay, ...ah, no, ¿no le no recomendé a nadie... ...no, ¿no son le recomendó a su jugador... ...no se le avise, les dije que no era Barbosa... ...y no era Barbaro, y Barbaro es argentino... ...usted no puede meditar. No bueno, puede meritar el porqué, por ejemplo, jugadores como Germán Ezequiel Cano es el goleador del torneo y es una de las de las figuras que ha entregado el Independiente Medellín hace mucho rato, que cuando llegó al equipo para usted no sería un refuerzo. Cano el goleador, Entonces, el que Cano el goleador, equipo, listo, el goleador, empiece, comience, comience a, a, a, a, a desgranar a partir de ahí. Eh, Andrés Ricaurte, para grupo. usted es importante Andrés Ricaurte. El para usted no ha hecho grupo. absolutamente el nada en Ha sido de uno de Medellín, André de Ricardo. puedo dar pruebas para cuando no. te digan que sí, el... sí. sí. es pues Espero que tenga las pruebas. Sí, sí bueno, el, eh, André Ricaute, Ricardo. Y comience muy bien los jugadores pruebas. que han llegado, que han aportado. Los jóvenes, de los cuales muchos son enemigos. Hoy le han dado al equipo otro matiz. Otro matiz. Ayer, ayer debutó un muchacho Tegué. Que miren el nivel que mostró se bañaron en elogios cuando no aceptan que un equipo como independiente medellín no debe tener ese tipo de no, resultados marulanda muchacho que viene de leones después de hacer un periplo por allí por ese equipo partido. mire que hizo un buen partido pero el barcelona Para de colombia Chavar está en ¿qué qué posición en la tabla? sin ser la gran ¿De qué luminaria qué del compromiso tuvo su aporte entonces ahí está señores de qué estamos hablando de no. un equipo que está Tratando Demasiada de salir fin. de esa oscuridad Demasiada para fin. buscar la calificación Hablo del segundo partido que vi, señor eh, Don Rafa Gol. Hoy Atlético Nacional contra el Junos de Barranquilla Se cuestiona a Utuori, se le dice que, que, que, que, no, que no, no, no ha podido con este Nacional Ha solidificado un proceso defensivo con el equipo De ahí para adelante ha tenido algunos, algunos problemas Niveles de jugadores que parece que plazos que se van venciendo Creo que ya eh, hoy fue un compromiso también para observar ese ítem ...de quienes están o no están para jugar el en este equipo. El Charrua uno dijo otra y, cosa. Y, y el, el... charrua 2 se fue en contra del charrua No, y yo no de acuerdo me subas a ese camión. Y, y yo no tengo, tengo que estar de acuerdo con no él. Así estoy no Estoy exponiendo un concepto de que que estás, lo que yo vi hoy... ...en el partido frente pero, pero, al cuadro... ...Junior Navarroquilla. De ...y decir, soy mi maestro. ...se le empató al segundo en la tabla. Es que se habla de que Nacional tenía que haber ganado el partido. Nacional necesitaba ganar. Charrua el no, no. Amarilla, charrua. No, pero no, no, normal. no. No, pero es que. No, pues no, no. Termine, no, no, no, no. No, no, no, no, no. pero es que. No, no, no, Es difícil Por lo menos deja hablar. Es difícil así. Él está en su espacio. Déjelo terminar. No, no, pero no, pero no, se no, tranquilo. No. no, no importa. No, déjelo terminar. Sí, déjelo terminar porque en verdad, pues así se muy difícil. Claro. No, no, no, no. Inquisición. No, no, no. Si quiere ver, aquí tengo arroz. ¿De qué? Lo mandamos de una vez para la casa. A ver, termine. hombre tan cansón este hola. Bueno. Eh, el tema pasa entonces por que se le empató al segundo de la tabla en, en, en, en igual de condiciones Que en el torneo local sí que lo acabaron de eliminar de Copa Que no hizo ni un punto que, o que no hizo ni un gol Listo, pero en el torneo local ¿Cómo va el Junior de Barranquilla? Entonces a partir de ahí hay que analizar el partido de hoy Que era muy complejo, muy difícil para Nacional Porque necesitaba traerse un buen resultado Y me parece que ese empate es un buen resultado Frente al Junior de Barranquilla Después de lo hecho en el estadio metropolitano de Rafa Gón. Bueno, muy bien, Juan Diego, vamos a esta pausa y ya regresamos para continuar en el Superdebate. Permítanme. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia. Antioquia. TV en Grande. Consejos de Educación Financiera. Número uno. Cuide su dinero. Ahorre en nuestra cooperativa Cotrafa, una entidad sólida y reconocida. Cotrafa.com.co y la Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Focacop.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 formando con calidad humana, excelencia académica y responsabilidad social y ambiental. Las drogas son un vuelo sin regreso. Si consumes, vas a perder el rumbo. Mejor vuela con el arte, el deporte, la tecnología o con tu familia y vive la vida. Una campaña de la S. Bello Salud y la Alcaldía de Bello. Bello, ciudad de progreso. Si compras chance manual, tus sueños se los puede...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 proseguimos en el super debate de los temas polémicos del día les recuerdo que este debate lo emitimos de lunes a viernes 12 del día a 3 de la tarde 3 horas de pura candela 910 en el AM en la ciudad de Medellín bueno al final del juego de Medellín ayer o anoche en el estadio Atanasio Virardo elegimos la figura de la cancha a Germán Ezequiel Caro marcó la tripleta fue gran figura, el pase-gol que le hizo a Recaute, tuvo mucho que ver en el juego, definitivamente. Pero cuando termina el partido, el señor Germán Ezequiel Cano tenía un compromiso y eh, salía para un matrimonio, tenía, eh, lo han invitado y tenía el permiso de los directivos. Pero Don que es muy recursivo, le entregó el trofeo a Ricardo Calle para que le hiciera entrega al jugador. Y de paso hablar con Ricardo Calle. Así habló al final del juego Ricardo Calle con Donilkin Lapó. Germán Ezequiel Cano hizo el hat Trip Tres goles con el conjunto deportivo independiente Medellín y en la figura de la cancha grados artístico Rafa Gol Radio y Televisión. Y como don Germán Cano se fue para un matrimonio después del partido, no él se casa, fue un matrimonio acompañar a un amigo, don Ricardo Calle, usted como técnico del Medellín le puede entregar esto este gran premio de grados artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión a Germán Cano por tres goles y también felicitaciones a usted, señor. Bueno, muchas gracias y con mucho gusto se lo entregaré. Eh, contentos con el resultado, nos, nos prometió tres goles y lo cumplió. Y... ¿Ah, él dijo antes del partido? Sí, nos dijo, hoy meto la tripleta, porque hace rato lo veníamos molestando con eso, cuando es la tripleta, y yo digo, hoy lo meto y nos cumplió. ¿Por qué Medellín cambió tanto en fútbol, en goles, en manejo, en todo? Es lo que es la metodología, Hemos, estamos metiendo una metodología totalmente diferente y ellos la han ido asimilando de la mejor manera y hoy fue un, un partido donde pudimos plasmar parte porque todavía estamos en la construcción. Y es que usted no le decía al técnico anterior Zambrano, usted como asistente técnico de Medellín Profe, sugiero que haga esto, ponga a estos jugadores jóvenes, cambie la metodología. Tenemos una buena relación, es una persona que escucha pero igual indudablemente le era el técnico, él tomaba las decisiones y nosotros como, como ayudantes teníamos que respetarla, es la metodología que a él le gusta y, y nosotros lo apoyamos y qué más nos tocó eh, respaldarlo. No es extraño que Cano anote goles, lleva 15 goles en 15 partidos, pero usted puso jóvenes y marcaron diferencia, ¿por qué los puso? ¿Cuál fue esa convicción de poner a Tegué a Marulanda y compañía? Nosotros tenemos credibilidad en la cantera, en los jugadores que tenemos y, y hoy fue una prueba de, de los grandes jugadores que vienen. No solamente Guillermo, no solamente Jonah, también es mucho más talentosos que, que en el transcurso del tiempo los van a ir conociendo. Cuando usted llega como técnico, ¿habló más de la parte mental o la parte futbolística durante una semana? Porque la mente también opera para jugar fútbol. eso pienso que las dos, todas las dos son importantes, en la parte mental como... Como en los entrenamientos se les, se les implementó y se les trabajó toda la semana para, para que tuviéramos un buen resultado y se le habló de la importancia que era ganar hoy. ¿Ve que los jugadores lo van a ropar Tengo buena relación con ellos, son jugadores que que tenemos una armonía en el grupo que es bastante importante y más en estos momentos difíciles y estamos convencidos de que tenemos equipo para pelear la clasificación. Oiga Ricardo, ¿usted qué le dice a ese hincha de corazón, muchos de ellos, eh, pues que lo resisten a usted como técnico? Porque usted es un jugador o como jugador fue histórico en el Medellín tres títulos y hasta muchos de nosotros los periodistas que dicen no, es que le faltan charreteras, ¿qué nos dice? No, eso es normal, yo, yo, yo respeto las decisiones de la gente, la opinión, yo pienso que es un equipo grande y, y es normal que, que, que suenen nombres para, para ir a este equipo, pero yo hoy lo disfruto, eh, estoy convencido de que podemos clasificar y, y agradecerle a la, la dirigencia que creyó nosotros. Felicitaciones señor, le entrega a Germán Ezequiel Can. usted también para va para un matrimonio que lo veo tan, tan pispoco, iría a mi abuelita. No, yo el matrimonio mío está en la casa, pan de mi esposa y pan de mi hijo. ¿Usted sabe que se celebra el día del partido? El día internacional del beso Nuestra modelo le va a dar el regalo El beso 3-2-1 Acuerde que él va para la casa Para donde la señora Que Dios lo bendiga, señores. Muchas gracias Él es Ricardo Calle Tricampeón Como jugador de fútbol De Independiente Medellín Técnico del equipo rojo de Antioquia Ganó medalla Yo en esos cuatro Y el premio se lo va a llevar A Germán Ezequiel Cano Figura de la cancha Pero Bien, Ricardo Calle El señor Osorio Le iba a regalar un megáfono Sí. A ver si hablaba en la cancha. Pero anoche lo vi y lo escuché hablando. Señor Osorio, ¿qué tiene que decir? Pero, pero estamos cayendo en un error. Estamos eh, todos magnificando lo que hizo Independiente Medellín como si hubiéramos ganado ya... El título como si hubiéramos clasificado Es un partido más Empezando por el técnico El técnico está cayendo también en un error Él dijo, estamos cambiando la metodología Con eso de cambiar la metodología el señor Zambrano quedó en la olla hermano Quedó por el piso, no estaba haciendo nada Estaba vegetando ahí el señor Zambrano El popular Marmota Pero, pero eso no lo puede decir Ricardo Eso no lo puede decir Ricardo Eso lo demostrará <coughs> es el tiempo Si realmente la metodología Va a dar resultado o no Primero que Medellín le pague a Zambrano cosa de poder sacárselo de encima, porque tiene contrato hasta junio de 2020 y hasta este momento nada de nada. Y Calle, si sigue ganando de esta manera, de forma contundente, difícil que lo saquen del puesto por un tema de victorias y por un tema económico. Pero ya se dio este primer triunfo para Medellín, de, tan, de los que vienen, que son bien complejos, porque hay que ganar lo que le falta al equipo Escarlata para aspirar a estar dentro de los ocho mejores de Colombia. Y el Charrúa se quiere dar de, de célebre hoy. Si, si decimos que Medellín jugó bien, que dónde está el Barcelona de España. Estamos exagerando. Yo no le hago usted, lo vas Usted a un está diciendo. Que le gana a ah, hombre, pero estamos diciendo no que jugó hago, bien. Vas, usted no tiene por qué meter no aquí el tema lo de, lo de Barcelona. Y si defendemos no a Auctori. Oiga, y si defendemos Espero a Auctori. Y si decimos que Nacional jugó bien defensivamente y defendemos a Auctori. Dice que tenemos que besarle los pies a Auctori. Está exageradito usted también haciéndose es el célebre, hermano. No, no, no no, no, no. no, no, Exageradito, hermano. Exagerado Carrizo. ¿Ah? No, no, a usted no, lo claro. queda difícil, le cargó las maletas a Madeo Carrizo Claro, cuando era arquero <risa> las decisiones menores de millonarios, claro Y todavía lo hice con orgullo Claro, ¿de pero, pero de? lógico, <risa> un pibe con 12 años cargándole la maleta a Madeo Carriza en Bogotá Bien. ¿Por qué no? A mí me da pena decir y eso y ahora me ahora me da pena, la aquí, No, no, no, no. a ah, bueno. bueno, al final del juego, los hinchas de corazón de Independiente Medellín Hablaron del triunfo del equipo rojo Con Don Elky, la voz. No fue uno, ni fueron dos, ni fueron tres. ¿Cuántos fueron? Los goles del poderoso de Antioquia. Y saludamos a los hinchas de corazón y les estaremos entregando. Esta cachucha espectacular de Funcron. Posada, Rafa ¿Rafagol qué? Gol al aire, punto live, Rafagol punto live. Además del programa de lunes a viernes de 12 a 3 de la tarde. Y del fútbol, el fin de semana, el super debate aquí en Teleantioquia. ¿Qué vas a cargar, Santo en Semana Santa? Claro, el jueves santo cargó Santos allá en la América, en la Iglesia de la América. Las 11.000 vírgenes. A ver, hincha de corazón, yo los... Tranquilos, yo los saludo por acá, le pongo esta gorrita. Se ve muy bien, opinión del partido. No, la voz los otros los hinchas del Medellín que somos verdaderos hinchas, estamos acá. Es un chip totalmente diferente. Medellín no jugó lo que tenía que haber jugado en el año porque tiene equipo. Estamos contentos y vamos ¿Y a. Estamos felices. Y felices. Señor, que Dios lo bendiga. Gracias, Muy bien. bien. A ver, joven, ¿usted qué piensa? No, qué partidazo, el mejor partido del Medellín en el campeonato. Un 4-0 contundente. Puede haber sido 5-0. Si el equipo sigue así, de pronto clasificamos sí, y nos vamos muy para... Muy bien, la... joven. A ver, ¿usted qué dice, hombre, medallo? Medallo. Ah, no, me equivoqué. Elkin, eh, le doy gracias a Dios primero que todo y comunicarse, todavía nos están echando cartas y estamos jugando muy buena, muy bien al fútbol. Eh, ¿Al fútbol? Oiga, qué buen jugador ese muchacho Cano, y si ve qué cambios los que hizo el muchacho con, la, eh, con esa defensa, sí. es, yo sé que vamos a... Medallos, te voy a regalar esta, no, no, no, ah, no, me, esta cachucha cortesía Funcrón. Funcron hincha de corazón se te ve bien hombre medallo te estimo mucho muñeco dios lo bendiga a usted y a todos hombre la fe está intacta acá con el deportivo independiente medellín en la búsqueda de la clasificación y es que esto vamos por la séptima sí. estamos jugando bien hoy la tripleta nos nos llena de mucha motivación ese hombre está sobrado y tiene ese un hombre equipo Sí. Con una gran hinchada Vea señor le pongo esta cachucha a, a, a, Ahora le acatra los huequitos para que le sí. quede mejor Pino, Venga vemos claro, este, esta porque. cachucha a Pinocho A ver Pinocho, a ver Pinocho Que viva el Deportivo Independiente Medellín A ver joven usted qué piensa Hombre eh, hoy fue un, un, hoy medallo jugó muy bien Le repetimos la historia al Bucaramanga hace un año 4-0, ¿cierto? Cano, goleador histórico. Se demorarán 100 años para que la hinchada las tres generaciones siguientes, vean a un goleador histórico. A ver, joven, ¿usted qué, pues? No. ¿Usted estaba en la jinca o qué? Sí, señor. ¿Y Hoy... el partido qué? Hoy jugamos muy bien, gracias a mi Dios. Ganamos. ¿En serio? ¿Eso es chiva? <ríe> no, no, no. Realmente se me llena hacia los seis no, los partidos que debemos de ganar. Eh, Desclasifica Desclasificamos Y si quedamos 45 años Para campeones quedamos 6 Venga, póngame ese sombrero aquí Se lo cambio por esta gorra Del gran equipo usted de Rafa me engaña, Gol. Me, me engaña, pero bueno Que lo engaño Y le estoy dando una ¿Sombreros? bonita un sombreros con este ah, pero usted siempre me da sombrero <risa> Como usted votó la cachucha Le di sombrero ¿Quién es el goleador del Medellín? Carlos ¿Cómo se llama su papá? Eh, Carlos Mario Carlos Mario está en la casa Viendo televisión, ¿cierto? Puede ser. No, lo está cargando. Oh, oh, oh, oh. Sí, ah, usted el tío. Sí, sí. Vamos a clasificar con el favor de Dios y vamos a hacer. campeón. Oiga, ¿por qué lo trae el tío y no el papá? Ah, porque hay que desde de pequeñito a ser rojo, es verde. Entonces hay que enseñarles el rojo. Le entrego esta cachucha cortesía a Funcron, que Dios me lo bendiga. Se ve bien, chévere, choque esos cinco dedos. ¿Le gustó el partido? ¡Obvio! Oh, oh, oh, oh. Con un 1% de probabilidad, 90% de fe. Señoras y señores, aquí terminamos. Mírenlos, mírenlos, mírenlos, mírenlos, mírenlos, mírenlo, hinchas de corazón, aplausos para ustedes, muchachos. Sí, aquí por 90% de fe. Conclusiones del juego, Charrúa. Germán Ezequiel Cano fue la gran figura del partido, tres goles, el argentino más colombiano del mundo. Si sigue a ese nivel, pide Selección Colombia. Y una cosa, otra vez se demostró, y me muero con esa, Ricaurte cuando juega más arriba es cuando llega a gol, porque un, un delantero o un volante ofensivo... No llega a la portería contraria si lo alejo, si lo pongo de volante de contención. Sí, Así pero. Que Brano, sí, que Zambrano está muy equivocado. Está muy equivocado Zambrano. Ahí se demostró. ¿Por qué Ricaurte llegó a gol hombre? ¿Por qué llegó a sí, gol hombre? Bueno. Y es más, estaba más adelante que Cano en esa jugada. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, y está... armó. ¿Y armó? Sí, estaba más perdido que el hijo del Inverso no, del partido. No, no, no, Perdón no, un momentito. Un él, él es el protagonista arrancando primer... de volante no, recuperador. No, no, Desde no la zona de recuperación. No, no, no, no, a no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, Ricardo hizo mal Primer no, no, tiempo no, no. Pero en el segundo Lo hizo no, no. bien Igual que Cheva Chavarría sí. Chavarría jugó mal Primer tiempo Pero en el segundo Lo hizo bien Ricardo te lo ubicó De volante armador Y no hizo absolutamente nada Solamente esa jugadita De gol hombre no. usted, oiga, usted, oiga, usted, usted mismo lo criticó <risa> Usted mismo usted lo que, criticó Le da la caña El que le da el pase es Cano Lo otro Rafa Lo de Tegué es Espectacular Lo de Melo Ratifica que es un excelente Lateral izquierdo Porque aquí El, el señor Osorio le, vino, le, le venía bajando la caña A todos los partidos Y Villa de Marulanda Por el sector derecho Pero el mejor aporte aparte de las figuras que tiene Medellín, los muchachos jóvenes de los, de los cuales recurrió el técnico Ricardo Calle para que le dieran la mano en este partido, Marulanda, Tegué, Echevarría, fueron fundamentales para este triunfo vital Bucaramanga. Bueno, eh, vamos a hacer la pausa y continuamos acá en el Superdebate.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 ...y mucho más, si buscas desarrollar tu marca... Estampan, ...estampar campañas publicitarias o políticas... ...llámenos, llámenos... ...FUNCROM, 16 años estampando tus ideas... ...síganos en Instagram como estampados... ...yón bajo, Hotel Cabo de la Vela, lo hicimos para ustedes... ...somos el mejor experiencia en el sector de Laureles... ...contamos con 34 habitaciones, excelentes servicio. Ideales para empresas, turismo, grupo familiar en nuestro salón social Apto para eventos especiales con la mejor tecnología Hotel Cabo de la Vela, llámenos 413-8400 Ya vuelve el Superdebate por Antioquia. TV en Grande Número 2. Adquiera créditos responsable. En Cotrafa encontrará el apoyo que necesita. Cotrafa.com.co. La Superintendencia financiera de Colombia. Adscrita a Cotrafa. Cotransmede. Servicio de taxis las 24 horas. 265-6565. Su móvil seguro. 265-6565. Con las mejores garantías de seguridad y confianza. 265-6565.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 Colchones Egoflex. Ego colchones ortopédicos. Semi-ortopédicos. Clínico. Base camas. Muebles. Colchones en algodón. Reparación de colchones y muebles. Visiten nuestra galería. Calle 43, número 6528. Teléfono 260 4021. Celulares 313 666 3999. Y 311 380 2585. Colchones Egoflex. Para dormir y descansar bien.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 Los resultados hablan por nosotros. Diseño web, social media, posicionamiento, branding, diseño publicitario. Contáctanos. 302-454-8734. Digitalmanager.co Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia. TV en grande. Proseguimos en El Superdebate y a esta hora... Tenemos ya los resultados de la jornada. La próxima fecha, tabla de posiciones. ¿Y cuál es el equipo más taquillero del fútbol en Colombia? ¿Cuál es la plaza donde va? La gente va a fútbol. Todos los datos del ter lo tenemos con el ofre del termómetro. Carlos Alberto. Arbeláez. Buenas noches, Arbel. Buenas noches, Rafa Nos presentamos el termómetro. Hablamos de las asistencias la fecha número.. 15, del campeonato colombiano. Buena presencia de público en los estadios del país. La principal estuvo en Cali, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, con 38.120 espectadores. La segunda, en Barranquilla, en el Metropolitano, con 22.383 espectadores. Y la tercera, en Medellín, en el Estadio Atanasio Girardot, donde asistieron 17.909 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera, después de cumplidas... 15 fechas del campeonato colombiano. La primera en la ciudad de Medellín con 282.990. La segunda en Cali, 253.259. La tercera en Bogotá, 182.256 espectadores. El equipo con más asistencia es América con 181.325 espectadores. Los resultados de la fecha número 15, Río Negro Águila 0, Magdalena 1, Caldas 0, Jaguares 1, Santa Fe 1, La Equidad 1. Medellín 4, Bucaramanga 0, Alianza Petrolera 0, Cúcuta 1, los otros resultados de la fecha número 15, Patiosas 1, Millonarios 3, Tolima 0, Pasto 0, Junior 0, Nacional 0, Envigado 1, Huila 1, América 0, Deportivo Cali 1, la tabla quedó así, primero Millonarios 63, segundo Junior 27, tercero Tolima 25, cuarto Pasto 25, quinto América 24, sexto Cúcuta 24, séptimo Cali con 23, octavo 11 Caldas 21, noveno para Magdalena con 20, la casilla 10 para Patriotas con 20, en el puesto 11 está Nacional con 19, puesto 12 Bucaramanga 19, puesto 13 Medellín 18, la casilla 14 para Laquía con 17, puesto 15 Petrolera con 17, la casilla 16 para Jaguares con 17, puesto 17 para Envigado con 16, en la casilla 18 está Huila con 13, en el penúltimo, Santa Fe con 10 y en el último, Río Negro, Águilas con 8 puntos. Y la próxima fecha del campeonato colombiano se jugará así. Bucaramanga enfrenta al equipo 11 Caldas, Pasto de Mide Petrolera, Jaguares será rival de Envigado, Huila enfrenta a Santa Fe, Millonarios será rival de Tolima y los partidos de la fecha número 16, Cali contra Junior, Magdalena se mide a América. Nacional será rival de Patriota el próximo jueves, Jueves Santo, a las 7 y 30 minutos de la noche. Señal cerrada de televisión para el país, la equidad se mide a Río Negro Águilas. Y ya se jugó el partido entre Cúcuta y Medellín, quedó 2 por 2. Es todo, Rafa Gol Linares. Gracias, Carlos Alberto Arbeláez. Así que el Jueves Santo tendremos fútbol en el Atanasio Girardo Nacional. Estaremos transmitiendo... El sábado santo estaremos también con el Medellín. El domingo estaremos aquí en nuestro canal regional Teleantioquia. El domingo de resurrección aquí estaremos, eh, si Dios lo permite. Saquemos las conclusiones de Nacional, que hoy empató 0-0 con el Junior, pues pudo haberse traído los tres puntos. Charrúa Cuello Núñez. Antes que nada, la gentileza para la gente de Mister Villar, con este guante verde, vamos a regalar entre toda la gente que llame en el día de hoy. Así que vamos a estar obsequiando el guante Verde de Mr. Villar. Nacional, 0 a 0. Se trae un punto en carácter de visitante pero perfectamente podría haber traído los tres puntos. No me gustó cómo jugó Nacional. Y hay que echar autor y según el charrúa A mí me gustó, mm. a mí me pareció, me pareció. Eso fue después de la Copa Libertadores. ¿A, qué, a qué, mí, qué traes las cosas a del pasado? A mí me pareció, me pareció no, que, de terror, nacional, de terror. que Nacional jugó bien en términos generales, se trajo un buen punto, pudieron ¿Sí? haber sido los tres, pero. Partiendo de lo que es el orden en el fútbol, me parece que Nacional en términos generales hizo muy buena presentación. ¿Te quedaste en con, Barranquilla? Las ganas, con las ganas de evitar... Mire, primer, eh, eh, los que llamen, que quieran este guante, Mr. Villar, este azul que le gusta a mucha gente en el país, pueden llamar, Mr. Villar. Eh, le quedan cuatro partidos de local al a Nacional, estimado Rafa. Si los gana, llega a 31 puntos. Y con 31 puntos el año pasado, Santa Fe entró de octavo. O sea que, bueno, claro que hay un partido más, los clásicos este año, y va a tener que el equipo entrar con 33, el último entrar por ahí con 33, pero entonces tendría que ganar obligatoriamente un partido de visitante del conjunto atlético nacional. Pues hombre, tan catastrófico no fue el funcionamiento de Nacional en este partido, puesto que se trajo un punto con el segundo de la tabla de posiciones. Optimista. Que sí, que bien, que tiene, que tiene también su escollo bravo el equipo atlético nacional, es verdad, pero creo que una plaza como Barranquilla, cuando Nacional entrena a, a la altura, ...y va al nivel del mar... ...creo que eso también es la parte física nacional... Man, de, ...debió manejar la dosificación física... ...para no darle ventajas al Junior... ...que eso se aprovecha el equipo tiburón... ...cuando juega de local en el Estadio Metropolitano. Bueno, y quiero decirles que Atlético Nacional... ...clasificó entonces para la Copa Suramericana... ...no está en la Libertadores... ...y empieza ya el periplo... ...por la Copa Suramericana... ...esta semana eh, se hizo el lanzamiento... ...Rueda de Prensa, Direct TV, eh, ...va a ser el que televise todos los partidos de la Copa Suramericana, así que la gente si quiere algún partido nacional solamente por DirecTV y así estuvimos en el lanzamiento esta semana en el estadio Atanasio Girardot con la gente de DirecTV y Don Elkin, la voz. Bueno, ha llegado el verdolaga a la Copa Suramericana y a ver los partidos por DirecTV. Claro, por DirecTV, porque por DirecTV es en exclusiva. Bueno, muchachos, ¿vamos a la casa de quién? A la mía, yo tengo Direct TV. Sí, eh, qué maravilla. Bueno, ¿usted qué va a llevar? ¿Las crispetas o qué? Claro que sí, llevo las crispetas y arepa de choclo, también se puede. Uy, crispetas con arepa de choclo. Así somos, en Antioquia, señoras y señores, Atlético Nacional ha llegado a la Copa Suramericana y en exclusiva verán los partidos del equipo verdolaga por Direct TV. ¿Nombre completo? Cristian Arboleda, supervisor de mercado de Direct TV. Bueno, ¿Direct TV qué ofrece en la Suramericana? Vamos a ofrecer por Direct TV Sports los partidos en exclusiva con la presentación de Tito Puchetti y Adrián solo por Directive Sports, el canal exclusivo de la Copa Suramericana. Desde el estrato 01234567 pueden tener Directv. ¿cómo es el tema? Claro, Directv es para todos, para toda la familia, para todos los extractos. Tenemos planes prepago y postpago. o sea... Todos pueden ver DirecTV desde su casa. Me gusta ese prepago, ese tema del prepago, entonces la gente compra su, su cajita, ¿cómo es? ¿Cuánto vale? Claro, van a los almacenes de cadena y compran su caja, se la llevan para su casa, es autoinstalable, súper fácil y pueden ver los partidos. Pero adicional, en los puntos de venta, en todos los centros comerciales tenemos stand para atenderlos y venderles los planes pospago, que son... Imaginen que tienen el 30% de descuento, o sea, aparte de que tenemos eh, exclusiva, tenemos el 30% de descuento Esto está una maravilla, ¿qué canales tiene DirecTV? Bueno, nosotros tenemos programación para toda la familia, vamos a tener pues como eh, HBO para que no se pierdan el HBO okay, ah, ok, en inglés pues, sí. para que no se pierdan el lanzamiento también de Game of Thrones que va a ser el 14 de abril ¡Qué maravilla! Oiga, viene la Copa eh, América y entonces, la O Claro que sí, vamos a tener la Copa América en exclusiva, cinco partidos y todos los partidos con un sistema multicámara como lo tuvimos en el Mundial de Fútbol. Mejor dicho, vamos a vivir el Mundial de Fútbol con la Copa América a la voz. Esto es una maravilla, por ejemplo, don Augusto Velosa que tiene directv en la casa, ¿qué paquete le propone de canales para él por su forma de ser? A ver, yo veo, un paquete muy interesante para él es el Exotic. ¿Y qué tiene el Exotic? O el Hot Pack, que trae Venus y Playboy. Señoras y señores, nos vamos de fútbol con Atlético Nacional. ¿Usted es hincha de quién? Del Medellín. ¿No importa? A ver los también. partidos del Verdolaga. Claro, también me lo va a gozar. ¿Y usted? Del Medellín también. ¿Del poderoso? ¿Y usted? No, Nacional. Nacional. Mire, de medallo y nacional y todos tienen DirecTV. ¿Todo listo entonces? Vamos a su casa a ver los partidos por DirecTV. Todo listo, en mi casa los voy a esperar. Eh, yo espero que me lleven crispetas, cervezas y todos los camanitas. ¿Usted qué va a llevar? Arepa de chocolate, lo dije. Yo voy a llevar eh, la gaseosa. ¿Usted lleve las pechugas? Sí, sí lleve no, las pechugas. yo las llevo. Señoras y señores, qué alegría llegó DirecTV a todo el pueblo antioqueño. Bueno, así que de la Copa fue el lanzamiento de la Copa eh, Suramericana, donde es nacional... Va a estar representando al país. Eh, por favor, un número del 1 eh, al 233, Charrua. 230, Rafa. El número 230 corresponde al señor Orlando Acevedo en Bogotá. Ocho personas están viendo el programa: cuatro hombres, cuatro mujeres. Don Gustavo. El número 4, así le duele al Charrua el número 4 y este. Este... ¿Cuánto ya lo vamos Juan a entregar? Lo vamos a entregar entre los televidentes, rojo Bueno, oh, oh, mira esta, Jimena Arango, otro de Bogotá Siete personas ven el programa, tres hombres, cuatro mujeres Se fue para Bogotá, otro premio A ver... Eh, si el 132 por donde la voz Venus Y el... <risa> <risa> bueno, yeah. para Víctor Gómez en Belén eh, Tres personas ven el programa, dos hombres, una mujer Señor Juan Diego El 81 El número 81 corresponde al señor Julio Arenas del bar, no, del municipio de Itahuí Cinco personas ven en el programa, dos hombres, tres mujeres, la voz Del 1 al 100, ah no, al 100, no, al 599 199. 199 199, gana con nosotros, respondió en la pregunta Diego Alejandro Cartagena Otro número El 300 Cerradito con nosotros, Daniel Mauricio Ríos López. Bueno, y cerramos finalmente con vitrinazo, charrúa. Saludos para Guillermo Montoya en Santa Rosa, de cumpleaños en el día de mañana, para Jaiber Uribe, para Luz Elena, Usuga. En Barrio Nuevo Bello y para William Arboleda en Santa Cruz La Rosa. Alexandra López que hoy de cumpleaños, Alexandra Gómez, Angie Carolina, su hija. Andrés Muriel, hincha Atlético Nacional, Diego Torres, Lina y Juan Pablo. A Daniel Palacio, Giovanni Ruiz, Alejandro Mercado, Misael Cadavilla y Ernesto Carrillo. Para gracias. Gustavo Mondragón Gutiérrez, en Tuluá, Valle del Cauca, Carlos Alberto Bermúdez el que tiene la clave, y para el número uno, Jorge Londoño. Mi pedazo para Renzo, Sandra, la abuela Nora, en Quebrada, Rizaralda, hincha de nacional Díaz agencia de tránsito 261, estaremos miércoles 17 de abril, Rafa Gol, contigo a la estación San Javier de Medellín, haciendo programa con los amigos de DirecTV. Se nos ha acabado el tiempo a todos ustedes, muchas gracias, recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios me hace vivir confiado, Dios les bendiga, permiso. Este programa no contiene escenas de sexo.